Hola, buscadores. Me han preguntado si existe el karma colectivo y qué es eso. Vale. vamos a ver si puedo explicarlo lo más corto posible. Ya sabéis que estos temas, por, des... bueno, por suerte o por desgracia, son con muchas ramificaciones y por lo tanto son complejos de resumir un poco no, para poderos explicar en un vídeo corto. A mí no me gusta complicar la vida, ni mucho menos hacerlo demasiado complejo. Al contrario, intento resumirlo todo y reducirlo a algo entendible por la mente de cualquier persona, en principio, y que sea útil lo que se aprende para la vida diaria. Intento, sobre todo esto último, no me gusta hablar por hablar de teorías vanas, de frases bonitas o cosas así, sin que sea aplicable en la vida diaria, puesto que lo que se llama el camino espiritual, en realidad, es bajar el mundo espiritual al mundo físico hacerlo viable, hacerlo práctico, cotidiano, ¿vale? útil, no frases bonitas, que te queda muy bien, es que tú tienes un chakra corona muy bonito, vale, perfecto, yo aquí tengo una lucecita en plan árbol de Navidad, ¿verdad? Eso de qué puñetas sirve, entonces es, vale, el chakra corona tiene esta utilidad en la vida diaria, ¿te sirve para esto, para otro? En ese caso sí, vale, pues lo mismo con todo esto que os estoy explicando evidentemente el karma existe de diferentes maneras, desde el karma personal, que es el que todo el mundo conoce, al karma colectivo, karma nacional, karma solar, karma cósmico, dile como quieras, no vamos a entrar en los que no nos van a servir de nada, el karma solar o el karma cósmico <ríe> ni, ni nos suena ni nos va a sonar de nada durante bastantes miles de años todavía para cualquier ser humano. ¿Vale? Pero sí, el karma personal y el karma, eh, digamos, nacional o colectivo, puede ser interesante conocerlo. Sobre el karma personal se ha hablado bastante y yo también en muchos vídeos he hablado y no vamos a entrar en ello. Simplemente sabemos que tiene que ver con las reacciones a lo que yo he hecho, voy haciendo. ¿vale? Yo hago algo, hago una reacción y obtendré una reacción o inmediata, se llama karma inmediato, al cabo de muy poco o pospuesta más adelante, incluso que puede trasladarse a otras vidas y eso es lo que la gente normalmente llama karma, lo que viene, los efectos que vienen del pasado, de cosas que he hecho en el pasado. Y karma, evidentemente, existe el karma positivo y el karma negativo. O sea, el que más conoce todo el mundo es, eh, en esta vida me dan una bofetada y no sé por qué me la han dado, y casi seguro que es porque yo di una en la anterior vida. Eso sería karma negativo que me viene de otra vida. Pero también existe el karma positivo. A alguien le, lo, le toca la lotería y dice, oh, qué casualidad, qué suerte, que no sé qué. No, no, se la ganó. La lotería Uno se la ha ganado. ¿eh? Nunca existe el azar en este mundo. Por lo tanto, no es porque sí que le ha tocado esos millones. Y hay varias razones. Una de ellas porque se lo ganó en otra vida, por algo muy importante que hizo, que tenía que ver con el dinero, y además el alma aprovecha para ver si ha aprendido la lección correcta sobre la economía. Pero bueno, vale. Bueno, eso sería el karma personal. Pero también existe el llamado karma social, karma colectivo, karma nacional. Bueno, karma colectivo sería el que yo prefiero, porque digamos que nosotros. Tenemos eso, el karma personal, reacciona a lo que hacemos, pero también omitimos muchas cosas. No hacemos, pero sí dejamos hacer. Vivimos en una sociedad, ¿verdad? Esa sociedad está hecha a base de las leyes y comportamientos habituales de los seres humanos que la componen. De los que anteriormente, en otras vidas, hicieron unas leyes que ahora siguen en vigor, por ejemplo. ¿vale? Y nosotros mismos también ahora somos responsables, genéricamente, no en detalle, genéricamente, de lo que hace esta sociedad. Nos guste o no, ya que si nosotros no somos parte activa del problema, ¿verdad que lo habéis oído hablar? Somos Perdón, lo he dicho al revés. Si no somos parte activa de la solución, somos parte activa del problema. Si nosotros dejamos que haya injusticias en nuestra justicia, como se vea viendo perfectamente actualmente, si nosotros dejamos que se haga no sé qué, no protestamos, no hacemos nada por intentar arreglar lo que no está bien... Pues somos responsables en parte, evidentemente no al 100%, no es karma directo nuestro, puesto que no lo hacemos, ni lo deseamos probablemente, e incluso quizás tímidamente nos quejamos un poco, pero si no hacemos nada, formamos parte de ese problema y tenemos parte de responsabilidad. Entonces, en una futura vida, lógicamente, pues tendremos mmm, que... Pagar, no está bien dicho, ya lo he dicho alguna vez, pero bueno, que entendamos que tenemos que mmm, recibir los efectos de esas leyes, de esos comportamientos que no hemos sido directamente causantes, pero sí hemos sido aquiescentes. Le hemos dejado que pase sin realmente oponernos ni hacer nada especial. Entonces, a eso se le llama karma colectivo. De alguna manera, si por poner un ejemplo que ahora creo que está bastante de moda si nosotros vivimos seguro vale en la Edad Media cuando los españoles eh, conquistaron América o Sudamérica va, o América y Sudamérica no lo, lo conquistaron y algunos lo hicieron más o menos de buena fe pero muchos fueron de verdad bueno lo que se ha ido viendo no eh, que se causaron genocidios eh, bueno, es igual, se aprovecharon de que eran más poderosos y se hicieron ricos a su manera y causaron mucho daño, ¿vale? Yo no soy directamente causante, cuidado, a lo mejor sí, porque estuve quizás en ese momento y fui uno de ellos, pero podría ser que no, que fuera un español, sí, y que no estuviera yendo ahí para nada, sino que estuviera aquí en España y tuviera una vida tranquila, hermosa y, y además quizás con una buena persona, que ayude a muchas personas, me lo invento, ¿eh? pero para que entendáis el ejemplo que quiero dar. Aún así, ¿vale? yo me aproveché, quieras o no, de la abundancia económica que vino por todo el expolio que se hizo, que si las minas y los esclavos y todo eso, ¿no? Entonces, quieras o no, yo formo parte del karma colectivo o tengo parte del karma colectivo de los españoles antiguamente. De ahí que ahora mismo haya reivindicaciones en, en Sudamérica en contra de los españoles porque hicieron eso hace 500 años. Y la primera frase que te viene a la cabeza, seguro que es la que me vino a mí al principio, es pero... Qué puñetas, yo no, no, yo no sé nada, los españoles de ahora no tienen ninguna culpa de lo que se hizo hace 500 años. Y tienen razón, y tienen razón, indirectamente no tenemos ninguna culpa, pero directamente sí la tenemos por haber participado, por haber encarnado en los mismos, la misma raza, digamos que no, no existe la palabra raza de verdad, pero bueno, la, la misma nacionalidad, no sé exactamente cómo decirlo, pero básicamente sería eso, por poner ese ejemplo, pero lo mismo pasa con los estadounidenses que ahora pues tienen muy mala fama porque desde luego lo que han ido haciendo sus antepasados tampoco ha sido nada de todo flores y rosas, más bien al revés, y ¿quién dice eso? Pues los, los ingleses también, porque antiguamente casi todo el mundo, en todo el mundo, Éramos muy brutotes y si teníamos poder, podíamos hacer de todo para aprovecharnos egoístamente. El amor no estaba muy, des muy desarrollado en ese momento, me refiero al amor universal. ¿eh? El considerar a los demás como iguales, por ejemplo, eso no existía. Los otro, el otro país es un enemigo y por lo tanto vamos a poder hacer, podemos hacer con ellos lo que nos venga en gana, que encima vendrá un cura y nos lo bendecirá. ¿Verdad? Que todos sabéis que ha pasado así. Y también ha pasado, en, antes he puesto el ejemplo de Sudamérica con España, pero entre países sudamericanos también ha pasado. Y dentro mismo de los mismos países. Eso en todas partes. Bueno, pues eso crea ese karma colectivo que luego aflora en forma de dificultades en los países. Y mucha gente que por él mismo no tendría que sufrir determinadas consecuencias negativas, la sufre porque participa en, vamos a reparar ese karma colectivo, pero entonces ya es algo que el alma mismo decide, ¿vale? En esta vida voy a nacer para aprender esto con todo el karma personal que tengo y voy a aprovechar para limpiar parte del karma colectivo de mi colectivo, ¿vale? Entonces es decisión del alma y por eso eh, en un país puede haber un karma colectivo muy fuerte por alguna razón Pongamos, por ejemplo, lo, el karma que se generó en, con Hitler, ¿vale? Los alemanes, los que siguieron eso, ¿vale? Pues evidentemente hay un karma ahí muy pesado. Y los que ahora no tienen nada que ver con ello y seguramente ni quisieran, ni, ni se les ocurrió, ni en ese momento, pero ahora ayudan conscientemente, conscientemente su alma, claro, que a arreglar parte, a reparar parte de ese karma, pasándolo ellos mal o ayudando a los que lo estuvieron pasando mal entonces o ahora. Como veis, es un tema complejo. Podéis imaginaros el karma mundial o el karma solar, etcétera Más complejo todavía cada vez. Entonces, por eso no, no voy a hablar de esos temas. ¿vale? Simplemente esto quería deciros que sí, existe el karma colectivo. Y por un lado, quieras o no, lo vamos a tener, evidentemente. Pero además, es, es positivo ayudar a quemar ese karma colectivo porque estamos ayudando a la humanidad en sí misma a equilibrar las energías que hemos ido desequilibrando durante mil, milenios porque la humanidad es así entonces vamos a ayudar con el cuarto rayo armonía poner armonía y belleza a través del conflicto vamos a ayudar a generar limpieza dentro de nuestro propio karma y el colectivo ahí ahí es donde se ve el corazón abierto y la generosidad que alguien puede tener. De acuerdo, no solo estoy limpiando mi karma, sino estoy ayudando a limpiar el karma de la humanidad. Dudas, comentarios, ahí os espero. Hasta el próximo vídeo.